Eh, hija, ¿Padre? te voy a dar otro beso, cada vez te quiero más, te acabo hace dos días, pero cada vez te quiero más. Entonces, como te quiero mucho, te voy a explicar la diferencia entre un cigarro del pasado y un cigarro del futuro. No, ese también es del pasado. ¡Joder! Los dos, enséñase también, estos son los dos formatos de cigarro del pasado, cigarro de liar y cigarro industrial, industrial. estos son las multinacionales del tabaco. Los, los, los malos los malos han diseñado esto para guiarnos y hacernos la nueva estamos haciendo un vídeo hacernos toxificarnos y bajar nuestros poderes mágicos y ¿sí? entonces aunque está enganchado mucho tiempo estoy intentando dejarlo para engancharme a los cigarros del futuro esto es un purito feliz <risa> ¿En qué consiste el purito feliz? Composición química del purito. Ay, ¿qué, ¿Qué me gusta tu risita esa? Entonces, el purito feliz consiste en lo siguiente: el purito feliz es un rulo de cartulina amarilla. Eso, eso estoy observando. Sí sí plevista. se puede ver a simple vista que es un rulo de cartulina amarilla en el eh, que lo he vuelto con papel de fumar y entonces ahora puedo fumar aire más sano que la nicotina y el petróleo y toda la mierda hombre, que hay hombre y además esto tiene varios sabores por ejemplo sabor brisa marina si enfoco para allá enfoquemos al mar y este es sabor a brisa marina pero si enfoco al bosque es sabor un caliente. quieres probar tú a fumar por el otro lado sí brisa marina sin duda y no notas la diferencia pero... entre una calada de ese y una de este por supuesto, Está eh, entra mejor. ¿No notas que esta es una calada fresca? Sí. Que refresca, y esa es una calada... Este, este cigarro me recuerda a los cigarros del futuro, de esos que le da un botón y sabe a menta o pues a eso me recuerda, pero, pero mejorado. Pero, pero la, a, a, a, ese, no, no, darle una calada a uno normal, es caliente, sabe raro... está Y sí, sabe como un poco fenicero, echa sumo, a echa humo... A varias personas muertas. Y ahora dale una de esto pero profunda, dale una profunda. A ver si me voy suéltalo, a no, perder suéltalo que no, que no. Suéltalo. No está más tranquila, no estás más tranquila. No, no estás más tranquila todavía. No, no me dejan. La